Hoy es el cumpleaños de Podemos, nueve años ya, ¿eh? ¿Y tú qué acabas de llegar? Me acuerdo la primera vez que les vi en televisión que decían cosas que nadie se atrevía a decir y desde entonces empecé a votarles y no me arrepiento de nada. Bueno, ahora ya no nos sacan tanto, pero nuestra influencia es mayor, ¿eh? Costó convencer al PSOE de la necesidad de un gobierno de coalición, pero ha merecido la pena. ¿Tú crees que ha merecido la pena con todos los golpes que os han pegado? Pues sí, aunque solo sea por la aprobación de la reforma laboral que ha cambiado la vida de miles de personas en la Comunidad de Madrid la ampliación de derechos LGTBI, la ley solo Si sí es y sí, la ley de familias o, por ejemplo, topar el precio del gas, creo que ha merecido la pena. Pues tía, ¿sabes qué te digo? Que tienes razón. Siempre nos dicen que no podemos hacer las cosas y luego resulta que sí se puede. También dicen que no vamos a poder gobernar en la ciudad de Madrid y te digo que vamos a gobernar en Madrid. Y te voy a decir una cosa, el próximo aniversario lo vamos a celebrar desde el gobierno de Cibeles.